Esta, eh, el nombre mío es Jesús Salvador Ventura, presidente de la Asociación de Banca de San Francisco de Macorís. Eh, junto a un grupo de dueños de banca, muy valiosos por cierto, eh, nos hemos... Eh, ha llegado hasta la noticia que nosotros... Eh, hay muchas personas que, que están necesitadas a raíz, a raíz de esta pandemia y nos hemos reunido para llevar raciones alimenticias... En estos momentos ya estamos listos para comenzar a, a surcar los, los sectores más necesitados de, de esta provincia. ¿Cuáles sectores van eh, a dar? y pico de raciones. Vamos a distribuir en estos momentos. Ya tenemos la, eh, la fuerza pública a nuestra disposición y un equipo de, de, de, de hombres muy valiosos que nos están ayudando en esta actividad. ¿Cuáles sectores van a eh, dar? Estamos identificando con los sectores de Santa Ana, eh, Vita del Valle y el barrio Las Flores.